Bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Hoy vamos a hablar sobre el cultivo de cannabis en coco. Para finalizar, Juanjo, desde Gijón, acaba de iniciarse en el cultivo en coco y le surgen algunas dudas sobre la EC y los primeros riegos. Hola Juanjo, la electroconductividad es la capacidad que tiene un líquido para transportar la electricidad. Esta propiedad es fundamental para la alimentación de las plantas de cannabis, ya que se alimentan de las sales minerales disueltas en ella, y es uno de los factores que mejor hay que controlar en esta técnica de cultivo. Las tablas de los fabricantes son orientativas y dado que unas plantas no están sanas hasta que la EC supera 1,8 y toleran hasta 2,4 milisiemens muy bien, normalmente indicas, pero otras empiezan a marcar en excesos apenas se supera el 1,6, las más sativas y otras poco comedoras. Lo más seguro es empezar con una EC bajita, 1 o 1,2 para semillas y 1,5 milisiemens para los esquejes e ir subiéndola progresivamente. Es mejor empezar añadiendo algo menos de la cantidad recomendada de A y B y comprobar si la EC se acerca al valor deseado. Siempre es más fácil corregir añadiendo fertilizante para subir la EC que tener que añadir más litros de agua destilada para bajarla. Por último, se comprueba y corrige si es necesario el pH hasta un valor de 5,8 o 6. Espero que te haya servido de ayuda y tranquilo, una vez le coges el punto es muy fácil. Suerte.